Hola, ¿cómo están? Tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Esta es una nueva emisión de Coordenada Sur, como siempre, ya lo saben a través de esta ventana, de esta pantalla que es Elavia Ayala, y como ya saben también, estamos con Juan Ramón Quintana desde los estudios en La Paz. Juan Ramón, un grande abrazo. Igualmente, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo para ti y los amigos en Buenos Aires y en América Latina. Hoy es domingo 27 de noviembre. Nos acercamos aceleradamente a las fiestas de fin de año para dar la vuelta a la página del año 2022. Nos acercamos, como bien decís, a fin de año. Se nos escapa un año más, Juan Ramón, pero la, la geopolítica global no descansa ni mucho menos. No tiene fiestas, vacaciones, ni nada que se le parezca. Hoy yo te voy a proponer algo aquí en esta charla que nos toca siempre en la horita de Coordenada Sur. Eh, venimos charlando sobre una especie de nueva doctrina y hoy creo que queda consolidada después de la reunión del de ala ultraconservadora continental y extracontinental que se dio el fin de semana pasado en México, que es una nueva, lo repito, una nueva doctrina, la venimos trabajando aquí en el programa, que es no reconocer los resultados electorales y hablar de fraude cuando estos sectores pierden a manos de opciones más progresistas. Y me parece, Juan Ramón, que la vanguardia de esto y lo que les permitió visualizar esa ventana tan probable y tan factible y tan exitosa de desestabilización... ¿Fue el golpe y el grito de fraude de 2019 en Bolivia? No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que eh, hay, varias, hay varios escenarios en los que se ha ido cocinando a fuego lento esta nueva doctrina del desconocimiento a las victorias de las fuerzas políticas fundamentalmente populares, ¿no? Fundamentalmente populares, no solamente el desconocimiento... De, de las victorias, el negacionismo, la negación de estas, de estas victorias, sino, yo creo, ya eh, el asalto contra la democracia. Y, y si bien eh, esta doctrina eh, tiene un pie en Bolivia con el golpe de Estado del 2019, creo que se consagra eh, previamente, eh, bueno, en, en Washington... ¿no es cierto?, en el asalto al Capitolio. Creo que eh, el asalto del grupo armado del expresidente Donald Trump es el que planta la bandera de esta nueva doctrina que luego se replica con una eh, fluidez impresionante en el Brasil con Jair Bolsonaro, que nos tiene, que nos tiene sorpresitas, la, uh, esta semana, creo que esta semana, pero pero viene madurando, yo creo, un plan de resistencia y probablemente de, un presunto, de una presunta inviabilidad en eh, el acceso al poder democráticamente por el presidente Lula. Vamos a ver cómo se dirime esto, pero yo tengo la impresión, esto es puro análisis, no se basa en ninguna información, no he le leído a ningún analista que lo mencione, pero a mí me da la impresión de que la administración Trump, para gritar fraude en la elección que perdió contra Joe Biden, miró muy de cerca lo que había pasado un año antes en Bolivia y ese desenlace eh, exitoso que tuvo el golpe contra Evo Morales y el grito de fraude y la indignación popular, y de alguna manera vio que si eso era posible en Bolivia, él podía reeditar algo parecido en los Estados Unidos, algo que no se había visto en la historia de los Estados Unidos. Pero vamos a meternos en lo que fue la reunión del fin de semana pasado, justamente vamos a iniciar con un saludo que manda Donald Trump, hay una reunión de estos grupos ultraconservadores, la conferencia por la acción política conservadora, CEPAC, se realiza en la Ciudad de México, no casualmente porque también hay una intención de abrir un espacio de ultraderecha en México que hoy todavía no está claro, hay una hegemonía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no está presente de manera tan fuerte, este ímpetu de la ultraderecha en México. Sin embargo, vamos a ver que se movilizan también. Pero vamos a empezar viendo un material de Donald Trump y de su asesor estrella, Steve Bannon, que es el es un fundador de Cambridge Analytica y es quien lleva la delantera y quien mejor domina esta estrategia de llenar de odio y sospechas en torno eh, a las elecciones. Lo hizo en Estados Unidos y vamos a ver a Steve Bannon diciendo que ahora en Brasil... Eh, lo comento porque no está del todo bien traducido, pero que ahora en Brasil está la gente en la calle y demuestra la fuerza de Bolsonaro y siembra un manto de dudas, como vos mencionabas, en torno a la victoria de Lula da Silva. Empezamos con ese material. So, CPAC, It is so important for conservatives from across the hemisphere to come together and defend God, family and country. We must secure our borders and dismantle the criminal cartels that are doing violence to our people. We must stop the spread of socialism and just not allow it to continue to sweep across this region or our land. I am confident that the people gathered at CPAC Mexico will be at otro de los invitados más destacados fue Steve Bannon, el que fuera director de campaña de Trump y que además de fundador de Cambridge Analytica, el, bueno, el mayor gurú de campañas de polarización a través de mentiras y odio, y que en su visita dejó la afirmación de que harán un fraude electoral en México gracias al voto electrónico. Look in the streets of Brazil. Look at the great patriots in Brazil. That had a lot of danger to themselves. Have come forward in the streets of Brazil. And quite frankly, as much as I love the Bolsonaro's and Eduardo I think is going to speak tomorrow, there's no better man on this globe than Eduardo Bolsonaro or his father. Fíjate una cosa, Juan Ramón. La cronología de esto. Esto sucede el fin de semana pasado. Cuando vuelve Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente, que es el, uno, el, uno de los mejores amigos y colaboradores de Steve Bannon, el presidente Bolsonaro firma una iniciativa de su partido para poner en duda y en tela de juicio los resultados del 60% de las urnas electrónicas. Algo que no había hecho hasta ahora. Lo hace después de la reunión con Steve Bannon, que es lo mismo esa impugnación de votos. Era un dato político que no habían sido impugnados los votos en Brasil. Lo hace la familia Bolsonaro, el clan Bolsonaro, después de esta reunión en México. En el caso eh, brasileño, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ya le dijo, está claramente posicionado a favor de la democracia en Brasil y ya ha sentado postura, le ha dicho al partido de Bolsonaro y al propio presidente que no presenta ninguna prueba contundente que permita impugnar esa cantidad de votos, y le pone una multa importante al partido de Bolsonaro. Claro, ellos están apostando a impulsar esos sectores que están en la calle todavía en Brasil para generar desestabilización. Pero antes decíamos, y vamos a ver ahora la nota, que en México no está consolidada una propuesta de ultraderecha. Sin embargo, en el marco de esta reunión también se trata de impulsar esto y vamos a ver que en el mismo sentido, una propuesta, una protesta para... Eh, llevar adelante un cuestionamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere hacer unas reformas en el sistema electoral. Están diciendo ahora, de la misma manera que lo hacen en todos lados, y para impulsar esta idea de fraude, que López Obrador quiere controlar las elecciones. Aunque el presidente de México, resaltamos, no va a ir por la reelección. Vamos a ver la, pro la protesta en la Ciudad de México. Precisamente el fin de semana pasado en México se celebró una manifestación contra el gobierno de AMLO y en defensa del Instituto Nacional Electoral donde participaron, bueno además de toda la oposición, grupos vinculados a los participantes en esta CPAC y que lanzaron tres hashtags que sumaron millones de tweets para apoyar la movilización y atacar a AMLO y que para ello usaron bots y la difusión de fake news como resalta el programa Infodemia en este vídeo. En la marcha INE se expresaron diversas falsedades sobre la reforma electoral. Definitivamente regresaríamos a los años en los que un partido hegemónico pues controlaba las elecciones y yo creo que si eso pasara el día de hoy con los planteamientos que hace esta reforma electoral, pues los 80 o 100 años del PRI quedarían cortos. Tenemos que seguir luchando por el pueblo, tenemos que luchar por el INE, no queremos que López Obrador nos imponga esa nueva ley de que él pone los candidatos, ya los maneja, ya los califica y que va a decir quién ganó y quién no ganó. Me sorprende, Juan Ramón, porque es como de manual, ¿no? Y le, fun y, y le funciona bastante. Sí. Eh, yo, yo creo que, en definitiva, estamos asistiendo, Andrés, a una, eh, a una puesta en escena de variaciones de golpes de Estado. Eh, ¿Recuerda, recuerda los golpes de Estado tradicionales por la vía militar, ¿no? eh, los golpes de Estado eh, no convencionales a través de los juicios en los parlamentos para destituir presidentes elegidos democráticamente, que se le ha llamado el law eh, golpes de Estado eh, eh, entre instituciones que desestabilizan a gobiernos democráticos como el de Celay, entre el poder judicial y el poder legislativo, una especie de golpes híbridos. Y yo diría que esta, eh, esta es otra versión del, del golpe de Estado, eh, el negacionismo. ¿no? Y, en, y entonces estamos frente a un arsenal ¿ah, de opciones eh, golpistas frente a, la, a, a los desenlaces electorales. Pero el fondo de todo esto eh, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con esta tendencia peligrosísima ¿no? de echar por la borda las reglas democráticas. Partidos de derecha que se involucran en eventos electorales, que se disputan elecciones para llegar al poder, al poder ejecutivo, a las presidenciales, a gobernaciones, a gobiernos federales, etcétera, etcétera, terminan, ¿ah? terminan prácticamente echando por la borda, renunciando a esas reglas para tratar de imponer a ¿ah? su propio juego político. Eh, yo, yo creo que esa es una opción también golpista que se aprovecha de una subjetividad que hoy día está cada vez más eh, lacerada, que cada día está cada vez más afectada por la cascada de, eh, de mensajes eh, mentirosos, por esta, por, por esta irrupción de los medios de comunicación y de las redes sociales que van socavando la, uh, la credibilidad eh, de, la, de la misma información entonces creo que estamos metiéndonos en este en esta suerte de, eh, de camino sin retorno que termina como en Bolivia con el golpe de estado afortunadamente no terminó en el Perú eh, con esta variación de golpe de estado por la vía fujimorista eh, pero bueno ya sabemos cómo terminó en Estados Unidos y ojalá el desenlace en el Brasil se reafirme con la autoridad de, eh, del poder eh, electoral que ha aplicado una multa fuertísima de más de 4 millones de dólares a esta insinuación del partido liberal de Bolsonaro que pretende, eh, que pretende desconocer los resultados eh, electrónicos de las elecciones en el Brasil. Vamos a escuchar un fragmento más de lo que sucedía en México, en este caso Santiago Abasta, Abascal, el líder de Vox, la fuerza ultraderechista española y el papel de Eduardo Bolsonaro y eh, Javier Milei, el diputado argentino, quien también aspira por el lado de las fuerzas ultraderechistas de convertirse en el nuevo presidente de Argentina, que está en una situación económica muy complicada y si no sale de ella no es tan improbable que en Argentina pueda imponerse una opción ultraderechista. Mucho cuidado en esto, hay elecciones el año que viene, vamos a México. Por parte de España, también estuvo Abascal, aunque lo hizo con un mensaje desde la distancia, y quien sí estuvo presente físicamente fue Germán Terz, alguien que ya pidió que se diera un golpe militar en España y que repitió hasta la saciedad eh, en este evento que hay que acabar con el comunismo eh, que asedia criminalmente a toda América Latina. Quiero saludar a todos los participantes del SIPAC México, Lamentablemente en esta ocasión no he podido acompañaros, pero me gustaría estar cuanto antes de nuevo visitando un país hermano como México, donde siempre nos habéis recibido tan bien. Es muy importante que los conservadores de todo el mundo nos juntemos, trabajemos, hagamos estrategias conjuntas frente a la ofensiva de socialistas y comunistas que está terminando con las democracias, con las libertades de las personas a ambos lados del Atlántico. Es muy importante seguir trabajando juntos y por eso quiero Desearos toda la suerte en la celebración de estas jornadas del SIPAC México. Eduardo Bolsonaro fue otro de los invitados estrella, persona que aparte de hijo del presidente está vinculado con las cuentas falsas en redes sociales que difundieron bulos durante la campaña electoral y que potenciaron la narrativa del fraude electoral que movió a miles de bolsonaristas a pedir un golpe militar durante más de 20 días en frente de los cuarteles en diferentes ciudades. También participó Milei, el líder argentino que además de negacionista del genocidio de Videla durante la dictadura, difundió el fake de una cuenta falsa que se hizo pasar por el diario Clarín que difundía que Bolsonaro descubrió pruebas irrefutables de fraude y que decretaba la movilización de las Fuerzas Armadas. No es casualidad que siempre usen los mismos argumentos, las mismas narrativas, los mismos bots y que por desgracia este espacio antidemocrático está hegemonizando las derechas de manera internacional y para hacerlo está usando la mentira y el odio con la financiación de grandes empresas y organizaciones ultracatólicas. Damos crédito a los reportes que son de los colegas del diario Público Español Juan Ramón, acá hay un, un tema que me parece que siempre también resaltamos y es importante mantenerlo, que es esta especie de construcción de realidad paralela. ¿no? Santiago Abascal cuando dice que hay una ofensiva socialista y comunista por atacar a la democracia y uno se tiene que preguntar cómo es esa ofensiva socialista y comunista y cómo acaba con la democracia. ¿no? Porque no hay ninguna revolución bolchevique en el espectro social estas últimas décadas ni mucho menos. Hay gobiernos con sesgos progresistas, pero que sabemos que desde la honestidad intelectual en ningún caso se los puede catalogar como socialistas o comunistas. ¿no? Todos están dentro del marco de la economía de mercado, tienen un afán redistributiva, pero afirmar que Lula es un comunista o que Cristina Fernández de Kirchner es una comunista o que Luis Arce es un comunista o que Gabriel Bori es realmente tirar de los pelos. Pero bueno, este relato se logra imponer y construye una especie de realidad paralela, ¿no? Es lo que estamos asistiendo. Ah, yo, yo tengo una impresión eh, desde la perspectiva histórica, Andrés, eh, tengo la impresión que como estamos viendo el declive de Occidente, como estamos mirando, so, somos una generación afortunada, estamos asistiendo... ¿no es cierto a la, a la crisis del capitalismo global, a la crisis hegemónica de los Estados Unidos y esta, esta tendencia, eh, es, este fenómeno eh, de, de, diríamos, este ocaso uh, del, de, de la hegemonía fundamentalmente norteamericana se está acompañando de este proyecto, ¿no es cierto?, ultraconservador eh, que intenta posicionar esta narrativa de que hoy día el comunismo es una amenaza, hoy día el socialismo está tratando de acabar con las democracias, cosa que eso no existe en Bolivia, en América Latina, ni en ningún lugar del mundo. Son fuerzas democráticas las que están compitiendo por el poder y llegan y acceden al poder por las vías institucionales, por las vías constitucionales. Pero bien... Te decía, en perspectiva histórica, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se abre el telón de hierro, cuando se inicia la Guerra Fría, Estados Unidos tiene que apelar a una narrativa de la preservación del, eh, de la cultura occidental que tiene que ver con la democracia, ¿no? Y, y por lo tanto, a esa democracia le opone el comunismo como un enemigo irreconciliable. Es decir, Occidente, para que pueda sobrevivir, subsistir, tiene que enfrentarse al comunismo que es antidemocrático. ¿no? Y entonces utiliza el ardid de que hay que defender la democracia a sangre y fuego. Hay que, hay que defender la democracia por todas las formas posibles. Y para eso... ¿ah? En América Latina y en el resto del mundo, fundamentalmente en los países del Asia del Sur en, en, en, en el, y en el África, para eso recurrieron a los golpes de Estado y colocaron dictaduras militares para, eh, como cordón sanitario ¿no es cierto? para impedir que el comunismo tome las sociedades en América Latina. Por lo tanto, se... La democracia se hizo pedazos con las dictaduras militares, las dictaduras militares enfrentaron los procesos democráticos en América Latina, se, impus, se impusieron las dictaduras militares con el discurso de recuperar, ¿no es cierto?, la famosa democracia occidental que está digitada desde Washington y las consecuencias han sido atroces. Atroces. Todos sabemos las consecuencias de las dictaduras militares que se montaron en procura de preservar la democracia occidental vía modelito Washington. Hoy día tengo la impresión que estamos de retorno a esa narrativa, ¿no? a esa búsqueda de legitimación del enemigo, del adversario, y por lo tanto, el adversario hoy día sigue siendo el socialismo, sigue siendo el comunismo, sigue siendo las fuerzas radicales, populistas, y por lo tanto, a, este, a esta amenaza, ¿no? frente a esta amenaza, lo que hay que es posicionar este tipo de liderazgos. Milley, Bolsonaro, ¿no es cierto? Eh, en el Brasil, eh, Vox, este, eh, este, este señor, ¿no? Abascal, el, el, el, el presidente de Vox en, el, en, en, en España, y entonces tenemos más o menos el escenario servido. Estos dirigentes que hoy día sustituyen a los Videla, a los, a los Banzer, a los Pinochet, los Abascal, los Milley, ¿no, no, no es cierto? Eh, tenemos la, tenemos la, la trama, tenemos la narrativa y tenemos el escenario con este avasallamiento contra la verdad a través de los medios y a través de las redes. Este es, parece que estamos retornando a ese escenario, ¿no es cierto?, de la post-segunda -guerra, post guerra mundial, a un escenario de la guerra fría. Así es, Juan Ramón. Vamos a ver, y mientras vamos comentando las imágenes que, que siguen, son un grupo de ciudadanos bolsonaristas en Brasil. Están haciendo. Eh, señales a un supuesto general extraterrestre. Juan Ramón, esto circuló mucho en redes esta semana que pasó. Le están pidiendo a un general de otra galaxia ayuda para dar un golpe de estado y que, que no asuma Lula da Silva. Yo pienso esto, no sabemos si reírnos o ponernos a llorar, ¿no? Yo ya no me río de estas cosas porque son graves, digamos. Podemos decir que son pocos, ¿no? Habrá unos 30, 40, pero hay muchos más que creen en lo mismo que ellos. Podemos ver ahí abajo que hay un cartel que dice SOS, que ¿no? están pidiendo ayuda a los extraterrestres, y fíjense cómo prenden las linternas de sus celulares y hacen señales. Pero a mí me parece que las clases dominantes nunca han, nunca han aceptado eh, que las fuerzas populares lleguen al poder, y si antes podían dar un golpe de Estado, ahora no pueden, ya no es más políticamente correcto, el poder se dirime por los votos, le guste o no, y la forma que han encontrado, me parece, Juan Ramón, es esta, enfermar y envenenar a la gente y provocar escenas de delirio colectivo como la que estamos viendo, ¿no? Es realmente llamativo, estamos inmersos en medio de este proceso, me parece que Brasil, así como decíamos que Bolivia era la vanguardia de este tema del fraude, Brasil me parece que es claramente la vanguardia en torno a la construcción de una atmósfera delirante, ya hay que llamarla delirante, y que está impulsada por todo tipo de fake news que se propalan, ya no solo por los medios de comunicación, porque en Brasil ahora hay medios de comunicación hegemónicos que están en contra de Bolsonaro, ¿eh? y estas personas identifican a esos medios de comunicación hegemónicos como sus enemigos y medios de comunicación que mienten. Pero las redes sociales les han llevado eh, a, a estadios como el que estamos observando en pantalla. Realmente me parece que es un, un momento histórico y, y no, no sé qué opinas vos, pero me parece que el discurso comunista ahora, en Bolivia no se ve, pero en Brasil sí, se ve, me parece que es más fuerte todavía que en la etapa de la Guerra Fría y gracias a la difusión justamente de todo tipo de fake news y redes sociales. Es impresionante la, las escenas que, no, que estamos viendo en los últimos meses en Brasil. Bueno, pero Andrés, pero uh, un, una escena similar a esta, surrealista, ¿no? De delirante de pedir a extraterrestres que aterricen en el Brasil para, para colocar las cosas en su lugar como, como para que nuevamente Bolsonaro continúe en el gobierno con apoyo de las Fuerzas Armadas. En Bolivia sí se, sí se produce de una manera distinta, no como esta que. que que está ocurriendo en el Brasil... ...y es, y no sé si has, eh, has visto... Eh, ...un videíto... Eh, ...que está circulando... Eh, ...y además que ha... ...que ha ocurrido varias veces... ...que es la bendición... ¿ah, ...de las iglesias... ...pentecostales... ...a Calvo y a Camacho... ...¿no?... ...otorgándoles casi como un poder... ...supremo... ...un poder supraterrenal... ...¿no es cierto?... ...para llevar adelante... Esta, eh, esta ofensiva política montada sobre el ardit del censo. Y entonces tienes a las iglesias ¿ah? eh, que están, que, que están eh, procurando también movilizar eh, la subjetividad de la gente, pero que también es algo, es algo realmente delirante. ¿ah? La intervención política de las iglesias, otorgándole bendiciones a Camacho y a Calvo, para seguir llevando adelante esta aventura suicida del paro en Santa Cruz por la definición de una fecha y de un proceso técnico vinculado al censo, eso tiene, yo diría, en perspectiva la misma, eh, el, la, la misma característica de estos brasileros que están pidiendo a la, a la galaxia ¿no? la, la presencia de un general marciano para que les resuelva el problema. Están apelando unos a Dios eh, a, para que les resuelva el problema, un problema en el que se han metido Camacho y Calvo y del que no pueden salir, ¿no es cierto?, y que tienen ahí la válvula de escape de, de Dios. Pero también te recuerdo esta, esta, esta escena, ¿no es cierto?, eh, también surrealista del ingreso de la, la señora Yanine Áñez y del propio Camacho, Palacio de Gobierno ¿ah? eh, tomándose la Biblia, una Biblia gigantesca para eh, ofrecerse eh, ca casi, no es cierto, como víctimas a, a, a Dios. Entonces, esta cosa terrible durante la, durante la pandemia de utilizar helicópteros del ejército para derramar bendiciones, creo que fue en Semana Santa a los fieles católicos o cristianos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Eh, esto, est, eh, estas expresiones no es cierto, están respondiendo a un momento de una confusión eh, de la sociedad que no solamente eh, opera hoy día en Bolivia, sino que está operando en América Latina y en el mundo. Ustedes tienen a Miley ahí cerquita, ¿no es cierto?, eh, tenemos, eh, tenemos a Bascal eh, en España, ahora que se ha hecho cargo eh, eh, la, la, la primera ministra en Italia, que es una realidad tangible en el poder, una fuerza fascista. Hay otros países en, en Europa que están siendo ocupados por fuerzas neofascistas y que de alguna manera están ejerciendo esta especie de, de escenificación, pánico, miedo y apelaciones a los santos y a las divinidades para que los iluminen en un momento tan complicado como este. Me cuesta creer, Juan Ramón, que estemos, hace muchos años ya que hacemos televisión, que seguimos la política, que tratamos no. de analizar y entender la realidad, me cuesta creer que estemos mostrando imágenes, de un grupo de ciudadanos haciéndole señas a extraterrestres para que den un golpe de Estado. Realmente esto debería ser parte de una serie de Netflix, no no de, no de la realidad cotidiana. Vamos a ver una escena más de Brasil, pocos días después de la elección, cuando se movilizaron hacia los cuarteles militares, le llega una fake news a un grupo de ciudadanos en Porto Alegre, en las que le dicen que el el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha sido detenido, ¿no? que se confirma el fraude y que el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha sido detenido. Es una noticia falsa, es una fake news que llega a través de WhatsApp, pero vamos a ver cómo reacciona la gente, porque aquí también había una escena que se comentó, tienen la posición, parecen ciudadanos poseídos como los que se ven en las iglesias pentecostales, creo que no hemos sabido desentrañar bien, Bien el papel de las iglesias en todo este entramado, ¿no? Lo tenemos demasiado oculto, me parece, quienes nos dedicamos a este tipo de investigaciones o sin, sin el estudio necesario de la influencia que tienen. Vamos a ver esta imagen de gente que le llega una noticia falsa y miremos cómo reacciona. Estas ciudadanas y ciudadanos fueron afectados por una fake news en Porto Alegre. Ahora no es golpe, es intervención. El ejército está interviniendo porque la población se indignó con las fraudes. Parece poseída, ¿no? La señora gritaba, Brasil es nuestro, Brasil es nuestro, todo, todo realmente un delirio, Juan Ramón. Pero bueno, no es ficción, estamos mostrando cosas que están sucediendo en la realidad. ¿Recuerdas, Andrés, los días eh, en que... Eh, eh, ganó el, el MAS con el 55% eh, antes días antes de que López y Murillo fugaran del país. Se produjo una escena eh, parecida a esta en la ciudad de Santa Cruz. Recuerdo que eran esposas de militares y de policías ¿ah? que fueron a los cuarteles a pedir que salieran las Fuerzas Armadas y los policías a replicar el golpe del 2019. Eh, y y vamos, a tener que, vamos a tener que recuperar esas imágenes, y esas imágenes tienen mucho que ver con esta eh, eh, escenificación que acabas de, de presentar, que son estados de ánimo exaltados, a ¿ah? Eh, hay una suerte de, eh, de pérdida, diríamos, ¿no? de la capacidad de entender la realidad. Hay un extravío en, en la conciencia de esta gente creyendo que eh, el odio que tienen, ¿ah? creyendo que el rencor que tienen adentro lo va a resolver por la vía armada, la policía o las fuerzas armadas. Aquí hay una transferencia de peticiones, Andrés. Este es, este es el problema. Aquí la acumulación de odio de determinados sectores sociales ¿ah, se transfiere en términos de petición, de resolución de su incapacidad de resolver un, un conflicto como es el conflicto político en favor de las fuerzas armadas o de la policía. Es decir, eh, la imposibilidad ¿ah, de consagrar su deseo de aplastar a las fuerzas políticos populares Ah, se expresa en esta ansiedad ah, violentista que es ir a pedir a las Fuerzas Armadas y a la policía que resuelvan un problema ah, político. Esto es terrible. Bueno, y tú tienes razón. Yo creo que en las últimas décadas eh, mmm, no hemos logrado eh, hacer un análisis adecuado, oportuno, desde las ciencias sociales, desde el periodismo, sobre la relevancia ...del papel que hoy día tienen las iglesias pentecostales en las comunidades. En Bolivia no sé si existen estudios, yo por lo menos no he visto un estudio riguroso, serio... ...acerca de la penetración de estas iglesias en las comunidades, en las comunidades eh, rurales... En, ...tanto del altiplano como del, del oriente. Pero ya Chi, el candidato del 2019, ya nos advierte... ¿No es cierto? Acerca de la influencia poderosa ¿ah, que tienen estas iglesias y que de alguna manera le resta una, un caudal electoral importantísimo al más, justamente en poblaciones rurales, en, en, en, las, en, en las áreas peri, periurbanas de las ciudades, el 8, el 9%, que le disminuye el caudal electoral al 47% sobre el que se monta también la idea de la, del presunto fraude. Porque una vez que desaparece Chi de la escena política para las elecciones del 2020, nuevamente ese caudal electoral vuelve al MAS y el MAS se monta con una victoria del 55%. Yo creo que es absolutamente pertinente, querido Andrés, invitarlo a nuestro amigo Paulo Canabrava, que acaba de publicar un libro precisamente sobre la influencia de estas iglesias como expresión ¿ah, del poder imperial de los Estados Unidos. ¿Cómo amortigua Estados Unidos? ¿Cómo contiene Estados Unidos esta irrupción de los movimientos populares en América Latina? y en otras partes del mundo. Eso, eso nos va a explicar Paulo Canabrava, ojalá lo podamos entrevistar la próxima semana. Tenemos mucho trabajo creo, Juan Ramón, y por suerte también una reserva democrática o racional ya en buenos sectores de la sociedad, porque vemos que estos, que estos sectores están polarizados de alguna manera, no mitad y mitad, mitad y mitad la, la elección de Estados Unidos, la de Perú, la de Chile, la de Brasil, así que, hay mucha gente, por suerte, que no está entrando en este tipo de estímulos delirantes. Hacemos un corte y enseguida regresamos en este capítulo de Coordenada Sur. Fake news en Estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Segundo bloque de esta coordenada sur y ahora vamos a volver al principio. Al principio de lo que comentábamos hoy de este conflicto primario que es la no aceptación por parte de las clases dominantes, en general representadas por movimientos de derecha y ultraderecha, de la voluntad mayoritaria de los pueblos y por ende el grito de fraude y la posterior desestabilización con miles de personas que se movilizan a denunciar que los presidentes que ganaron, que no les gustan, lo hicieron mediante un fraude electoral. Vamos a ver, y esto lo estamos identificando en toda la región, como el origen de este gran conflicto social o uno de los principales orígenes del gran conflicto, o de los conflictos que estamos atravesando en distintas sociedades. Vamos a ver el caso de Perú, que está atravesando justamente por eso mismo y repasamos un mensaje del presidente Pedro Castillo hace algunas semanas. Hoy, Palacio de Gobierno... Y la casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno en mi condición de presidente constitucional del perú vengo a decirles lo siguiente Fui elegido presidente democráticamente mediante un proceso electoral limpio y transparente, cargo que ejerzo con honor, con responsabilidad y honestidad. Sin embargo, se persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales y hoy montando un shock mediático la fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas a unirse en defensa del Estado de Derecho. El orden democrático y la voluntad popular podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Buenas noches. Dios bendiga a todos. Y aquí aparece un elemento, Juan Ramón, que es lo que, conoce, lo que se conoce como lofer, ¿no? La guerra judicial, el entramado mediático y judicial, el presidente del Perú, que el presidente de un país al que la justicia le allana al palacio, le allana a la casa, le busca detener a la hija. Realmente cuestiones muy llamativas que hace muchos años atrás hubiéramos, hubieran sido escándalo y hoy como que pasan desapercibidas en esta ofensiva tan conservadora. Vamos a ver una imagen muy cortita de la fiscal, de la, de la jefa de las fiscales del Perú que parece realmente que se pone como una especie de poder moral por encima de la soberanía popular, ¿no? Míremoslo. ¡Oh! presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. Yo veía esto y decía, aparecen las juntas militares de antes, ¿no? Pero ahora, claro, no sé. Ahora es incorrectamente, es, es políticamente incorrecto. Y, pero entonces entra el Poder Judicial. Aquí en Argentina es igual. Y ahora vamos a ver una cuestión más que es la pata mediática. Una declaración de Castillo y Fernando del Rincón, el presentador de la CNN, que está detrás de todos los procesos desestabilizadores de América Latina, y vamos a ver una escena donde trabaja en esa desmoralización, en ese ataque simbólico, en ese desprestigio sistemático de los medios hacia la figura del presidente de Perú en este caso. Me, no me resta nada ir a declarar, en, no solamente a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar, estoy presto a, a declarar. Pero no me, no me voy, a, no me, no me voy a, a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me, no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano. Y cuantas veces me, con, me, me convoca me la tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Terrible el escenario político en Lima, ¿no? Cinco presidentes en cinco años, eh, en solo unas horas el país sumará cinco gabinetes. Cinco gabinetes en doce meses. ¿Qué gobernabilidad puede tener cualquier país cuando hay cinco gabinetes diferentes en doce en, en, en meses? Bueno, Castillo... Otra vez, otra vez, y digo, ya no sé cuántas veces vuelve a prometer un ejecutivo de amplia base para trabajar por el Perú. Pero ¿quién le cree ahora? Es que, es que ya nadie le cree. Es que nadie le cree ni siquiera que, que esté capacitado para ser presidente. Nadie se lo cree y todos están seguros de que no está capacitado para hacerlo. ¿no? Cuando se tienen cinco gabinetes diferentes en 12 meses, evidentemente no tiene idea yo me preguntaba, Juan Ramón, después de, de, de analizar todas estas noticias de Perú y del gobierno de Castillo, en, a, en lo único que coincido con, con Fernando del Rincón, más allá de su ánimo de desestabilizar al presidente de Perú, en la dificultad institucional para gobernar que se genera, ¿no? Porque ha tenido que dimitir ahora, esta semana, el último primer ministro, es como la quinta o sexta vez que Castillo en un año y medio tiene que conformar un nuevo gabinete. La, el sistema institucional de Perú realmente genera mucha inestabilidad y eso... Sería interesante discutirlo en otro momento. Pero la dificultad, ¿no? Acosado por la, por la justicia, ¿cuántas veces ha tenido que ir a declarar? En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se le contabilizan, Juan Ramón, más de 600 causas judiciales en más de una década. Entonces, ¿qué tiempo queda para llevar adelante un gobierno con tantas fuerzas que no aceptan la soberanía popular y están trabajando permanentemente para desestabilizar y poner trabas? Es un momento realmente complejo. Sí, eh, como decíamos al principio, Andrés, hay un desplazamiento de actores eh, eh, de, la, de las escenas tradicionales del golpismo. Creo que los militares están siendo sustituidos, fundamentalmente, por medios de comunicación, por poderes fácticos en el marco de, de, de la justicia, por una influencia gravitante de las iglesias eh, evangélicas pen, pentecostales y seguramente por otros actores que vamos a ir desentrañando poco a poco eh, más adelante. Lo cierto es que eh, Castillo es víctima de una suerte de lapidación político-mediática, esto es, esto es algo increíble. Castillo, antes de, antes de asumir el gobierno, ya estaba siendo asediado por toda la artillería mediática de la ultraderecha, especulativa, mordaz, mentirosa, que es, que es pariente muy cercana al cártel de la mentira eh, acá en Bolivia. Y entonces Castillo ha tenido, ha tenido un año absolutamente complicado, difícil, yo diría, incluso ha tenido que negociar, ha tenido que transar con la derecha, con la ultraderecha, con los propios gringos, ¿no es cierto? Pero esto no ha sido suficiente, Andrés. Eh, el tema aquí de fondo es sacarlo a Castillo más allá de, eh, de digamos, de esta, de esta complejidad normativa que tienen tanto... En, en, la, en la Constitución como en, la, eh, como en las normas que, eh, del, del poder ejecutivo. Aquí lo que, lo que se destaca es esta complicidad entre medios de comunicación internacionales, por supuesto CNN a la cabeza como el eje conspirador de los, contra los gobiernos progresistas y el poder judicial que se ha puesto por encima del propio poder legislativo o por lo menos que alimenta la, de, la conspiración que proviene del propio poder eh, legislativo. Pero lo cierto es que lo que se pretende es lapidarlo a Castillo, lapidarlo, hacerlo desaparecer eh, y eso tiene que ver con esta insisto, con este ánimo de venganza, con este ánimo de escarmiento de las élites, de, las, de la oligarquía eh, eh, peruana, que ha, se ha visto lastimada en su orgullo, no es cierto, aristocrático, por la incursión de un campesino, de un profesor campesino indígena al poder ejecutivo. ¿No? Y aquí hay una sobredeterminación del color de la piel, de la clase y por supuesto de, de una especie de predestinación de clase que, que se vive en el Perú con tanta intensidad desde... Lima, eh, Por ahí vamos, lo mismo que le está ocurriendo hoy día a Evo Morales en Bolivia. Una lapidación infame, ¿no es cierto?, desde, desde todos los medios de comunicación, fundamentalmente ya sabemos, Página 7, El Deber, Panamericana, etcétera, etcétera, todos los días. Es un ataque brutal, es un ataque atroz, ¿no es cierto?, con un montaje argumentativo, que yo creo que no tiene comparación alguna a, a lo largo de toda la historia del periodismo en Bolivia, ni en América Latina. Muy similares son los perfiles de, de Pedro Castillo y de, y de Evo Morales. En algún otro programa seguramente podremos hablar más en profundidad de ello. Ahora te propongo que vayamos un corte y lo hacemos justamente porque Pedro Castillo menciona, en, una, en un discurso que dio hace poco más de un mes, menciona algo de lo que vos, mencion, de lo que vos destacabas, en tu alocución, Juan Ramón, vamos a hacer un corte, lo hacemos con esa notita y enseguida volvemos para la parte final de esta coordenada. Máxima tensión con la policía en Perú en una manifestación en contra del Congreso y a favor del presidente Pedro Castillo. La Cámara bloquea las iniciativas del Ejecutivo desde hace varias semanas y la Fiscalía presentó este martes una querella constitucional contra el presidente por liderar una supuesta organización criminal. Los choques con la policía no fueron más allá de algunos enfrentamientos. El Congreso no lo deja gobernar. Encima lo tienen secuestrado y no, lo pueden, no le dejan hacer sus cosas como tiene que hacer. Él es el presidente del pueblo. Estamos el cierre del Congreso para cerrar el... Que se cierre el Congreso y si es posible hasta dar la vida, hemos venido decididos. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar, indicó este jueves que el país está viviendo un escenario convulso en el que se ve amenazada la democracia. Las protestas a favor y en contra del presidente se han multiplicado desde la denuncia de la Fiscalía que acusa a Castillo de delitos de tráfico de influencias y colusión en una supuesta organización criminal. Además, el presidente tiene abiertas seis investigaciones por corrupción y la policía llegó a irrumpir en casa de algunos de sus familiares en busca de pruebas. Las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90 son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú. Estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Último bloque de esta Coordenada Sur y vamos a cerrar. Juan Ramón, te invito a que hagamos una reflexión, mostramos qué sucede en México, cuáles son las líneas de esta nueva ultraderecha, cómo han acorralado, cómo tienen acorralado al gobierno de Pedro Castillo en Perú, el delirio de los ciudadanos en Brasil, pidiéndole a unos supuestos extraterrestres, a un general de otra galaxia que intervenga para impedir la asunción de Lula da Silva o para dar un golpe de Estado. Y en estas semanas también estuvo circulando mucho una imagen desde, que llegó desde Bolivia en el medio del conflicto con Santa Cruz, de la Unión Juvenil Cruceñista. Vamos a ver si la podemos ver y la iremos eh, comentando en vivo que es de un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, sabemos, un señor grande, pero claramente identificados con eh, los cívicos cruceños, haciendo el saludo nazi en el velorio de alguno de sus dirigentes. ¿no? Esto llamó mucho la atención en las redes sociales, generó repudio entre las fuerzas democráticas, pero no sé cómo, cómo ves esto vos, Juan Ramón. Obviamente preocupa ver que en medio del siglo XXI son imágenes que, Hemos repasado en Coordenada Azul en los últimos meses, las hemos visto en España, las hemos visto en Brasil después de la elección de Lula y ahora en Bolivia el típico saludo nazi-fascista de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no solamente es eh, preocupante este, eh, este retorno, esta... esta um, este momento tan, tan difícil para, para América Latina, pero en particular para Bolivia y específicamente en Santa Cruz, esta exaltación al nazismo en Santa Cruz, eh, nos estamos, eh, no digo en el departamento, pero de una fuerza política eh, que está vinculada de alguna manera al comité, al, al comité cívico, es la Unión Juvenil Cruceñista, que es el brazo operativo, violento, es el brazo armado del Comité Cívico, prácticamente se ha convertido en esta matriz ideológica. La matriz ideológica del Comité Cívico hoy día es el nazismo. Eh, pero más allá de eso, fíjate que este vínculo entre el Comité Cívico y el partido, creemos, prácticamente ya ha dejado de tener una frontera, ya no hay una frontera entre el partido político de Camacho y eh, la unión juvenil cruceñista, son lo mismo. Por lo tanto, están eh, abrevando, eh, yo diría, se están nutriendo de esta, eh, de esta ideología nazista que está sostenida en el racismo, en la supremacía racial, en el uso de la violencia y fundamentalmente en la propuesta de la desaparición del adversario político, ideológico y racial, que es lo que ha estado aconteciendo durante estos 34 o 35 días de paro en la ciudad de Santa Cruz. Durante los 35 días de paro, lo que hemos tenido ha sido la ocupación ¿ah, territorial de la, de la ciudad de Santa Cruz, particularmente en sus rotondas, por fuerzas paramilitares que comulgan con esta ideología neofascista. Esto debe preocupar a cualquier ciudadano de, eh, demócrata en Bolivia, en Santa Cruz y en, en Bolivia en general. Esto debiera preocupar a, a las fuerzas democráticas eh, en Bolivia eh, y lamentablemente no se han pronunciado al, al respecto. Lo preocupante es que este... Estas expresiones, estas imágenes, eh, eh, estas manifestaciones tan explícitas, lo que están haciendo es eso, es consagrar ¿no es cierto? el proyecto de, de un, un proyecto violento, un proyecto supremacista, racista, de negacionista eh, y, que, y que además está impulsando ¿no? prácticas eh, eh, violentas, eh, atroces contra la población eh, occidental en la ciudad de eh, Santa Cruz. Y esto, ojo, ¿a? esto ¿no? a la luz del día, pero además ¿a? con la complicidad de los poderes vinculados a la administración de justicia. Y esto, y esto es lo grave. Lo grave es la falta de respuesta del, del defensor del pueblo, la falta de respuesta de la fiscalía, la falta de respuesta de la, de la Corte Departamental de Justicia. Aquí prácticamente Santa Cruz se ha convertido en la tierra de los violentos de este grupo nazifascista, ¿no es cierto?, armado hasta los dientes que hoy día apela a todas las expresiones de violencia para tratar de intimidar a la población que se resiste, obviamente, a esta medida unilateral del, eh, del, del, del, del, paro, del paro cívico. Eh, y entonces, eh, estamos, estamos en, una, en, un, en una circunstancia ciertamente, eh, yo diría, eh, complejísima, eh, en la que eh, se merece, ¿no es cierto?, un gran debate. Eh, ciudadano, un gran debate político, incluso en la asamblea legislativa con las fuerzas políticas, y que nos digan los de creemos, ¿ah? si de verdad van a seguir en, en, en, en la esfera de la democracia o van a echar finalmente las reglas de la, de la democracia por la alcantarilla para que se imponga su proyecto neofascista. Creo que aquí hay... Eh, eh, está pendiente un gran un gran debate acerca del futuro de este proyecto neofascista que está anclado en creemos en el comité cívico y en eh, un grupo eh, violento armado de Santa Cruz que quiere exportar y, ha, y, y que lo hizo de alguna manera en parte durante el golpe del 2019 me llama la atención que, que hagan estas, estas apologías al nazismo tan abiertamente. no? Y, y evidencia claramente una situación que eh, no conocíamos hasta hace, hasta hace algún tiempo y que en los últimos años esta esfera política, eh, tanto en Bolivia como en el resto de, de la región, se ha radicalizado y ahora nos encontramos con que hay muchos grupos de gente en distintos países reivindicando a esas políticas nazifascistas que han llevado al exterminio de minorías, no hace falta recordar, o tal vez sí haga falta recordar, lo que ha generado el nazismo en nuestra humanidad, y para eso, Juan Ramón, creo que podríamos dedicar varios programas, y me parece que no estaría de más, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. ¿no? Yo te mando un abrazo desde acá, creo que ya hay que ir cerrando, así que con esta, con esta idea te mando un abrazo desde aquí, y, y espero que nos podamos reencontrar la semana que viene. Claro que sí, Andrés, y mucha, muchas gracias eh, por, la, por la participación, eh, por, por todos los materiales que has estado uh, trabajando, ordenando para, esta, para, para este eh, y los otros programas. Eh, creo que es importantísimo seguir, y hay que insistir en esta línea reflexiva acerca de la emergencia de fuerzas neofascistas en Bolivia, en América Latina y en el mundo. Este es un proyecto absolutamente antidemocrático, eh, tiránico, genocida, ¿no? que tiene como, como fundamento la desaparición del otro, que tiene como fundamento la negación de los derechos a la vida ¿no? De, de los otros que son distintos en su, eh, eh, eh, en su cultura, en su origen étnico, en su ideología, y, esta, eh, eh, y estas expresiones de intolerancia étnica, ideológica, política creo que no se corresponden con el siglo XXI. El siglo XXI se merece más bien una ampliación de la esfera de la democracia, mayor tolerancia, mayor respeto a la diversidad. Esta, esto que estamos viendo es la antítesis precisamente de un proyecto democrático que nos merecemos los bolivianos, los latinoamericanos y la humanidad en su conjunto. Creo que no es el tiempo de los Hitlers, de los Mussolini, no es el tiempo de los Franco, de los Banzer, de los Stroessner, de los Videla. Es el tiempo de los ciudadanos y creo que tenemos que seguir reflexionando en esa perspectiva. Un gran abrazo. Querido Andrés, y nuevamente muy buenas noches y buenas noches y un saludo cordial a todos nuestros televidentes desde Avia Yala, desde este programa Coordenada Sur, que es la voz de la disidencia, la voz alternativa a, al discurso hegemónico en el campo de la geopolítica y de la política en general. Muy buenas noches.